vicepresidenta, López. si usted quiere yo le digo a usted Raquel Ortega Vicepresidenta Raquel Ortega sí, No puedo con él, ¿Qué te Señor, tenemos, Raquel? señores, buenas tardes Bueno, hay muchas informaciones, pero antes dar una nota lutuosa Muy triste, amaneció el municipio de Tenares en el día de hoy Por el fallecimiento de Omar Hidalgo eh, Pupo, la imagen número uno, por favor, director, eh, ha sido ya hace unos pocos instantes enterrado su cuerpo, en paz descanse su alma, llevaba meses luchando contra eh, una enfermedad que le estaba agobiando y estaba conectado y ya en la madrugada de hoy, hoy martes, falleció. Así que a su esposa, a todos sus familiares, un abrazo bien grande, nuestra solidaridad, un hombre de trabajo, un hombre íntegro. Un hombre honesto, en paz descanse su alma. Ha fallecido Omar Hidalgo en Tenares, conocido como Pupo. En otro orden, eh, la urbanización Los Maestros utiliza nuestros medios para avisarle a todos sus eh, residentes que van a realizar una reunión para el presupuesto participativo y problemas y analizar los problemas de la comunidad. Esta reunión la harán este jueves, próximo jueves, 27 en la calle Eugenio Cruz Almanzar, número 1, en la casa de Xiomara, a las 6 de la tarde. Ahí está el, el aviso. Y bueno, una información que preocupa mucho y que llama la atención y como este programa le ha dado seguimiento todo el tiempo al tema de la pandemia y lo seguirá haciendo, es la más reciente, es la, el pronunciamiento de un científico que es dominicano y que nos enorgullece. Él está radicado en Qatar, la región de Medio Oriente, y ha propuesto, ha dicho que eh, debe haber un confinamiento total en el Gran Santo Domingo, ese que ustedes están viendo en pantalla, que ha sido un error, una idiotez, una insensatez, ha dicho abrir las clases semipresenciales cuando tan solo falta poco tiempo y en lugares donde ha habido un rebrote, fuerte como esa zona pero ha habido un, una apertura a la clase en el país en el día de ayer en la tarde ya el ministerio de educación tomó cabeza, sentó bien y dijo menos en Gran Santo Domingo por el rebrote grande que está ahí, pero sin embargo este científico que es un experto en el área porque trabaja en el es médico adjunto en el centro y programas de trauma de Qatar experto en el manejo del COVID-19 esa es la recomendación que le hace al gobierno dominicano, cerrar totalmente el Gran Santo Domingo, que nadie entre que nadie salga como ocurrió en plena pandemia en el año pasado año 2020, donde muchas provincias fueron cerradas, inclusive esta donde la guardia controlaba entradas y salidas solamente a ciertos sectores por necesidad él está diciendo que urge nueva vez hacer esto pero en gran santo domingo por el rebrote que ha habido mucha irresponsabilidad ciudadana mucha imprudencia y que entiende que no es necesario ahora en este momento la apertura presencial de las clases, cuando estamos cerrando el año y cuando hay un rebrote. Si el rebrote no existiera, pues las condiciones pudieran ser favorables, pero mientras tanto no. Eh, preocupa mucho la, la situación de crisis en las camas hospitalarias, que cada vez va, va en aumento la susi el, el, el llenado de estas camas. Entonces, aquí mismo, por ejemplo, en San Francisco y la provincia de Duarte, que hay una orden por el Ministerio de abrirla en el día de hoy, han iniciado la docencia, los padres que así han entendido y han querido mandar a sus hijos porque es voluntario, pero sin embargo se contradice, no solo con la ADP, la o sea, Asociación Dominicana de Profesores, sino también con el propio, la propia Dirección de Salud de aquí, de San Francisco, que dice que no hay condiciones favorables para impartir docencia. El Ministerio, por su lado, eh, lo ha hecho ha hecho esto por tratar de un poco ubicar a los niños, hay padres que quieren y están de acuerdo, pues así lo han mandado, han dicho que tienen todos los protocolos de seguridad, pero vamos a ver, ojalá y ojalá no tengamos que lamentar esto, porque ya no es como antes, de que a los menores, que a los adolescentes, que los niños no se infectaban, que no le daba el COVID, o si le daban no lo sentían, ya sí. Se ha demostrado de que sí, de que le están, está afectando el COVID que con síntomas importantes. Entonces, esa recomendación que hace ese médico, ese experto, yo pienso que las autoridades debieron escucharla y deben escucharla, deben para evitar, evitar entonces que se nos vaya de la mano esta problemática que no es exclusiva nuestra, pero que hemos demostrado con tropiezos algunas fallas en ese sentido. Sí, mira, eh, antes de, de, de tú llegar comentaba que hoy, precisamente una noticia de último minuto, el presidente está en Barahona, y ella anunció de que hoy va a hablarle a la Nación para eh, anunciar medidas eh, precisamente en el Gran Santo Domingo. Uh -huh. eh, aparentemente eh, analizaron el caminete de salud encabezado por la vicepresidenta Raquel Ortega, <risa> Raquel Peña, y, y supuestamente van a tomar medidas con el Gran Santo Domingo, pero yo creo que las medidas, es que no entiendo, o sea, también la vicepresidenta anunció que van a hacerse una serie de conciertos donde solamente ah, tú vas a poder entrar vacunado. Que todos los que estén vacunados, ese claro. es el ticket de entrada. Pero, que ¿Pero ¿por qué va a llamar a conciertos? ¿Por qué se le van a filtrar gente que no va a estar vacunada No solamente eso. Porque no, y no estamos llamando la, aglomeración. La idea, la idea quizás es buena, pero ella no puede hacer algo que va en contra de las aglomeraciones. La, ya hemos hablado de la denuncia de gente que están falsificando resultados de, de personas que están positivas, con resultado negativo para viajar a, a Estados Unidos, eh, personas que están falsificando eh, eh, el, el carnecito de, de vacunación. Entonces, no es la mejor fórmula. Es más fácil de que ella vaya donde está el teteo y mm. vacune a los jóvenes. Exacto. Es más fácil y más económico. Que vayan en operativo y les caigan como los ojos no, no, de noche no, a la hora que sea. No, y no, no como todos los vamos a los que vayan, que lo anuncie. Vamos a estar en el comador. En todos los barrios. En el comador Ortega por ejemplo, en Tenares, pues, y van a anunciar, va a mucha gente, eh, a todos se le va a dar tres cervezas, el pago de tres cervezas, un trago o un regalo, una cachucha, un asunto, ¿te uh -huh. entiendes? Y sería... Hay una, hay una disparidad muy grande porque ella le suplanta funciones a la de, al ministerio de salud pública y, ¿A es, su una, asistente? y es una locura totalmente su asistente de salud? es una locura o sea Se dice que es el asistente. el propio presidente le ha dado demasiado poder a la vicepresidenta sí, en materia de salud cosa que una es irónico entonces el ministro de salud Plutarco se ha quedado como bueno, entonces, en el aire. Eh, mientras, bueno, de salud, no ahora, ahora no es de salud. Mientras eh, de tanto, el tema de lo que decía ese médico, que tiene toda la autoridad, médico científico, podríamos decir, porque tiene mucha experiencia con el tema. No, de y cómo, en el lugar donde está trabajando. Sí, ¿no? Y, y, y está, está ya, eh, eh, posiblemente él esté en el gobierno de la mañana, es muy colaborador del gobierno de la mañana, y él dice con mucha lógica, pero no hay que ser científico, ni médico, ni nada, para saber de que... Las mismas autoridades dicen que donde haya una, una, una tasa de positividad sobre el 5%, no están las condiciones. Y, por ejemplo, en la provincia de Duarte, ahorita colocamos al doctor Luis Rosario Socía, quien es director de Salud Pública, que dice que la provincia de Duarte está en un 7%, por, un, por encima de un 7%. Irónico. Y de doctor. que la cama COVID en general está sobre un 58%, pero en el sector privado, de, los, de las clínicas está un 75%. Sí, Entonces, cuando alto, tú ves un número, muy alto. tú no puedes llamar a una provincia como esta, que fue la, el, el epicentro, a que den clases presenciales, que si los padres quieren, que si no quieren. No. Señores, porque, porque va a, se a salir mal la sal que el chivo. Sí, se exponen los propios padres adultos llevando a sus hijos a esos centros y yéndolo a buscar de nuevo, se exponen al contagio. Sí, pero es o sea, algo que, que tú dices. No, la ah, pero las escuelas cerradas y el teteo abierto. Sí. Es verdad. Por eso es responsabilidad de las autoridades que no han tomado las medidas ni han cogido el toro por los cachos para que eh, de, eh, se respeten ¿no? las medidas y los protocolos de seguridad. Eso no es un problema de, bueno, también de la inconsciencia que tenemos eh, generalizada de todos los, las y los dominicanos que nos respetamos ni nosotros mismos. Sí. Nosotros mismos no Hay un nivel estamos. de irresponsabilidad muy alto. Sí, porque esta mascarilla, mira, que yo no me despego de ella. Usted tiene que tenerla y ponérsela. O sea, eso es algo, el gobierno no puede salir casa por casa, mire, ponga su macarilla, póngase su mascarilla. Porque también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad no, muy de lo que está sucediendo y lo que pueda suceder. Que Dios siga protegiendo. Yo soy una persona optimista. Y ojalá este rebrote que hay en el Gran Santo Domingo que está preocupando a, a, a la comunidad médica. Eh, por otro lado, los médicos también con su tema en nuestro hermano país Haití ahí está rebrote. Fuertemente, no, sobre todo que las estadísticas no salen a, a la luz Haití no se sabe lo que hay Exacto, no se sale, pero se sabe que está está la nueva cepa se, Sí, le aconsejó cerrar las fronteras ¿Pero cuál frontera? La, ¿Y la, la dominico haitiana Abinadela no, eh, Abel Martínez Abel Martínez Sí, que se... Por. Pues Dios A ver, <risa> <risa> Pero cierran esa frontera y quiebra el país Haití es uno de los socios principales de comercio de República Dominicana Pero bien Vamos a esperar que Papá Dios nos siga protegiendo y la, la, la, la Virgen María, Tatica y todos los santos. Mercedes. Para que no, no, no pasemos de solamente el Gran Santo Domingo, que no sé, bueno, vamos a ver las medidas que va a tomar el presidente. Pero si él va a hablar es porque son medidas drásticas. Si fueran simples, la anunciar y punto por el Twitter. No, lo anunciara Por el Twitter o lo hiciera Raquel Peña. Decía, Entonces, si va a hablar es porque son, las medidas son drásticas.